Amigo, amiga craniano, soy Jorge Cortés, baterista de Cranion, obviamente. Y hoy vamos a ver algo que se llama truquillos con las manos para dar show No es tan tan increíblemente importante que tu manera de tocar Pero para la gente es entretenido Y pues a veces se prende uno y sirve de calentamiento ¿Qué trucos? Pues yo me sé un par nada más Pero ahí va el primero El primero es este Pones tu baqueta así Entonces le das vuelta con estos dos dedos así Puedes ver Así entonces se ve, se ve bien, se ve bien, las debates sucedían Y da Buenas aspecto y no, que bien toque, pero lo único es que estás dando la ilusión de que la baqueta se mueve todo el tiempo y nada más está dando vueltas así con tus dedos Puedes, otro, es que das la vuelta de las baquetas entre dos dedos ¡Ja, Así Otra vez Así Así La idea es que pasen entre estos dos dedos así lo voy a hacer despacio, ¿eh? así, así, y así, bueno, así, ok, y luego el otro luego con la mano izquierda, hago esto, estoy tocando, pongo esto así, y doy un jalón, y lo pongo así, en esto lo uso para, para cosas así, vean que, cursa, estoy haciendo un ritmo, O sugerencia, da campanita para que te inscribas y veas todas estas cosas que ponemos Pon tu like, sé que no somos Tommy Lee y cosas así, no soy, no soy tan cirquero, pero lo hago bastante seguido Unos recomendaciones de gente que hace mucho estos trucos, obviamente Tommy Lee Hay un baterista que tocaba en white Whitesnake, se llama Brian T. Chie, que hace mucho de esas cosas Le pega y sale volando, así que cae en su mano, por ejemplo Pero le pega el tambor eso a mí nunca me ha salido Pero vean a Brian Tichy, a Carmine Apeace, A Tommy Lee y gente así Muchas gracias, nos vemos pronto En la próxima, cuídate bien Pórtate mal o lo que sea Y nos vemos pronto Muchacho This is a people.